Gracias a ti por tu llamada, de verdad, mi amor. Tiene que cuidarse cada quien. Bueno, muy sencillo. Miren, yo he estado pensando en estos días que el coronavirus, esta pandemia, el COVID-19, ha sido un problema grave para la humanidad y para el mundo que traerá efectos devastadores para la humanidad en razón de muertes, en razón de personas desempleadas, en razón de de familias afectadas, para la economía, el medio ambiente, para para todo en el mundo. Buenas noches. Pero lo que pienso es que ha traído sus cosas positivas. Y quise comenzar en el mundo para terminar en República Dominicana. Se está limpiando el medio ambiente, los ríos se descontaminaron, la gran contaminación industrial que afectaba la capa de ozono, destruyendo la naturaleza, produciendo cambios climatológicos como el polvo del Sahara que tenemos ahora. Por ahí ya con la apertura de la temporada ciclónica viene el niño, la niña, cambios atmosféricos, climatológicos brutales, terremotos, tornados, tsunamis y esta naturaleza que hemos maltratado tanto se ha visto en una especie de, de, de vacaciones de la especie más tañina que tiene la naturaleza y la única que es capaz de destruir el entorno donde vive el medio ambiente hasta llegar a destruirse a sí mismo, el ser humano. Y eso ha beneficiado desde cierto punto de vista y ha sido favorable para que la naturaleza vaya reparando los daños que le hemos hecho al ecosistema a nuestra única y contaminada nave espacial que se llama la Tierra, como dice Walter Martínez, un saludo allá a la gente de Telesur y a ese decano de la comunicación, y ha permitido que haya un equilibrio en el ecosistema mejor. Después que la humanidad acaba de ver que se incendiara, cuando termine, todo Brasil, gran parte de esa selva y el mundo. Entonces caigo en República Dominicana. Si esta pandemia no ocurre en tiempo de campaña, estuviera el dominicano muerto y pendejo, long, hondo y lirondo por las calles, raudos y veloces, estuviéramos como en Ecuador enterrando a la gente en las calles a plena luz del día. ¿Ustedes saben por qué? Porque en medio de esta campaña, el gobierno tuvo que asumir una actitud. El candidato que era un penco se puso los pantalones, un poquito de hombre, aunque sea para sacar su prebendas y tuvo que salir a la calle. No les gustaba saludar a los pobres. Luis Abinader, que estaba con la chancleta puesta en su escritorio, viendo televisión con su mujer, lo captaron así, tuvo que salir a la calle. Leonel, que no había salido ni siquiera a saludar a la gente, tuvo que salir, aunque sea regalar un par de ventiladores y cosas con rayos ultravioleta para... Para, para allantarle al pueblo. Y estos políticos agachados que han conseguido una fortuna acumulada, la mayoría de ellos robando, tuvieron que salir. Y se están viendo los recursos. Y, se, y sirvió para generar un sentido de, de unidad nacional y de que sepan que es posible unirse en medio de la desgracia cuando quieren. Pero a los hombres los separan en este país los intereses políticos que están primero que los seres humanos. Pero se vieron los recursos. Se vieron que comenzaron a salir y a fluir. Lástima que no hicimos, como hizo un dominicano diputado en, en el extranjero que agarró y colectó dos millones para dar de dólares a la comunidad. Lástima que cada senador, que cada síndico, que cada diputado, que cada regidor no se sacrificó en este periodo para abonar lo que esta sociedad le ha dado y los privilegios de los que ellos gozan gracias a nosotros para que en medio de esta crisis se condolieran y salieran a ayudar a la gente. Pero salieron y tuvieron que ponerse los pantalones y enfrentar una desgracia para poder palear un poco la situación de muerte, caos, miseria que dejó al descubierto un sistema de salud que no sirve, burocratizado, politizado, lleno de ineptos, y de gente que en el ejercicio no parece médico. Y cuando hablo así de manera exclusiva me refiero al ministro. Más político que médico, menos gerente y más burócrata. Menos humano y más demagogo. Entonces salió a relucir también que en medio de la desgracia hay gente que pesca el más revuelto y que se aprovecha las mascarillas que costaban tres cheles se convirtieron en una empresa, en un negocio y gente en el patio de su casa, sin unas condiciones, comenzó a fabricar mascarillas, pero allá arriba comenzaron a traerla y a robársela. Y hacer que los efectos de esta pandemia fuesen peor. Y demostraron también la clase política que no le importa a usted el pueblo dominicano. Y por eso lo mandaron a unas elecciones municipales, que se lo llevara el mismo COVID-19 y los contagiara a todos para llevar muerte y destrucción a sus hogares. Por suerte para que esto se descubriera, murieron famosos, políticos, personas grandes, influyentes. Y que el virus no discriminó, lo que sí demostró que los ricos y poderosos tienen su medicamento. Y ellos están resguardados en sus millones y en los medicamentos muchísimos que desaparecieron. Pongo un ejemplo y gracias a Miguelina Vargas, conversé con ella. La persona que tiene la niña con lupus, que se acerque a nosotros, que le vamos a conseguir por vía del ministerio esos medicamentos en una situación grave. Desaparecieron los medicamentos para el lupus. Ese señor tiene una hija grave. Acapararon todo esto. La industria farmacéutica demostró que no le importa este mundo tampoco. Y aprovecharon, especularon y pescaron en más revuelto. Hicieron su agosto en abril, en mayo. Y llegará marzo y seguirá junio. Y llegará julio y seguirá lo mismo, sin ningún tipo de control. Los comerciantes no le importa a la gente, que es el capital que lo ha hecho rico. Los empaquetan, los meten ahí, especulan con los precios y se los lleva también el bolsillo del pueblo dominicano a la quiebra, y de todo esto concluimos que estamos huérfanos con un sistema político que no sirve, putrefacto, prostituido, lleno de oportunistas y clientelistas que lo único que le importa es el dinero, que lo único que le importa es su posición, su partido, llegar a su congreso para tener su sueldo millonario, su jipeta y su pensión de lujo con tan solo ocho años. En lo que a un maestro, a usted o a mí, a un médico, a un abogado, a un profesional, bioanalista, ingeniero, cualquiera que se faje en una universidad y desde el bachillerato dura 26 o 30 años estudiando para comenzar a conseguir un empleo mediocre que el Estado solo se lo ofrece en medio de botellas y de grandes tajadas a los suyos. Un congresista. y usted llega al final de su vida explotado, los maestros, la mayoría, llegan sin garganta, con las piernas reventadas y los bolsillos vacíos y una pensión de miseria. Y estos pendejos llegan al Congreso y en ocho años un diputado se va. Después que pasa, y ocho años tranquilo, hablando pluma de burro, en comisión y con el hombre del maletín, con 185 mil pesos de pensión para su casa. Pero usted, maestro, que tiene que durar 30 y llegar a los 65 años de edad explotado para consumir los dineros que supuestamente le han guardado, por un lado las ladronas AFP y por otro lado las ladronas ARS para gastar en medicina lo que usted debió ahorrar para disfrutar en su vejez. No le importa a este sistema político, a los que dirigen y a las que están en la oposición que quieren llegar el pueblo dominicano. Y ustedes no maduran y no ven esto. Así como lo utilizan a ustedes, utilícenlo ustedes. Como lo llevan como carne de cañón. Ahora el 5 de julio, antes era cada 16 de mayo. Ahora con las separadas, cuando a ellos les dé la gana. A votar cada cuatro años como burro para que se mueran y se los lleve el mismo que los trajo. Utilícenlo a ellos. Pídale a todos, cójanle a todos y traten de votar bajo los dictámenes de su conciencia. Porque en definitiva, con el COVID-19 se mostró que lo único importante que tú tienes es la familia y que la única persona que va a estar contigo ahí cuando las cosas se ponga fea es papá, es mamá, es tu hija, es tu hijo, es tu hermana, es tu hermano.